Music. Ese es para ella, para que nunca se olvide de mí Fuimos dos desconocidos Y un día llegaste tú Me alegraste en todos los sentidos Invadiste mi multitud Y en todos estos años de amistad Se convierten en una tempestad Impotencia es lo que siento se me comen los nervios por dentro Pero llego el día y te vas lejos Llevo pocos días sin ti Y esto es un sin vivir No quiero dejarte ir Y esto es para ti, esto es para ti Nunca te olvides tú de mí Y esto es para ti, esto es para ti Dejo sin ti solo algo que sufrir Y esto es para ti, esto es para ti Nunca te olvides tú de mí y esto es para ti, esto es para ti. Y por sentir solo algo que sufrir. Han recuerdo los momentos que en el parque tú y yo pasamos. Todas nuestras alegrías cuando nos enamoramos. Y tú siempre me tendrás, siempre serás mi princesa. Siempre seré yo tu amigo, en alegrías y tristezas Por ti pararía el mundo, por ti bajaría la luna a tus pies Me paro solo un segundo, lo pongo todo al revés Cuando estés triste mira al cielo, verás tu nombre en una estrella Siempre será la más bonita y para mí es la más bella Y esto es para ti, esto es para ti, nunca te olvides tú de mí es pa' ti, esto es pa' ti, te puedo sentir solo algo que sufrí, esto es pa' ti, ti, esto, es pa ti esto es pa ti, nunca te olvides tú de mí, y esto es pa' ti, esto es pa' ti, te puedo sentir solo algo que sufrí. Te echaré de menos mi princesa, te echaré de menos mi amiga, siempre serás mi niña traviesa, a la que nunca se olvida. Y esto es para ti, y esto es para ti. Nunca te olvides tú de mí. Y esto es para ti, esto es para ti. Por pues ti solo hago que sufrir. Y esto es para ti, esto es para ti. Nunca te olvides tú de mí. Y esto es para ti, esto es para ti. Este es Por pa ti, pues ti solo hago que sufrir. Te olvides tú de mí, aquí estaré siempre esperando a que regreses y que sí. El...